Toda la vida he estado deseando tu amor. Nunca he cesado de buscarlo y de anhelar que me correspondas. Tú has probado muchas cosas en tu afán de ser feliz. ¿Por qué no intentas abrir tu corazón? Ahora mismo, abrirlo más de lo que lo has hecho antes. Cuando finalmente abras la puerta de tu corazón y finalmente te acerques lo suficiente, entonces me oirás decir una y otra vez, no en meras palabras humanas, sino en espíritu, no importa qué es lo que hayas hecho, te amo por ti mismo. Ven a mí con tu miseria y tus pecados, con tus problemas y necesidades, y con todo tu deseo de ser amado, estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Ábreme, porque tengo sed de ti. Jesús es Dios, por lo tanto, su amor y su sed son infinitos. Él, Creador del Universo, pidió el amor Dios de sus criaturas tiene sed de nuestro amor estas palabras tengo sed tienen un eco en nuestra alma